La educación es un campo que está siendo impactado significativamente por el avance de la inteligencia artificial. Y los educadores deben ahora explorar nuevas formas de lograr que los alumnos obtengan una experiencia de aprendizaje mucho más accesible, más efectiva. Por eso es que queremos consultar con un experimentado en estas temáticas, licenciado en Educación, creador digital. Tenemos una imagen para que lo vayan ustedes pudiendo conocer quienes están en este momento a través del verteb Para quienes nos escuchan a través de FM 90.3, les comento que vamos a estar entrevistando exactamente en segundos al profesor Eduardo Cataneo que además de ser licenciado en Ciencias de la Educación, es creador digital, ¿eh? productor de contenidos. Eh, él brinda soluciones tecnológicas a distintas instituciones educativas, es administrador de la plataforma Moodle y un gran capacitador docente que en este momento nos recibe desde la provincia de Mendoza. Muy buenos días, Eduardo. Este aplauso grande, grande, es para vos desde Meta Sábado, Venado Torto y toda la región. Te está escuchando. Bien. Buen día. Buenos días, yo te escucho perfectamente. ¿Me escuchas bien? Una barbaridad. La tecnología bueno. nos está acompañando. <risa> está funcionando, está funcionando. ¿Qué está pasando con es una la cosa inteligencia rara que ¿Qué está pasando con la sí. inteligencia artificial, querido Eduardo? Bueno, en primer lugar, buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por convocarme. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Es o, Tal vez, este, <risas> es, del, del, tal vez eh, sea, estemos enfrentándonos al invento más, o el invento o la tecnología más disruptiva de los... Eh, próximos años. Realmente estamos yendo en un camino que la mayor parte de nosotros desconocemos a dónde va a terminar y, y nos, nos ha sorprendido, ¿no? Es, eh, hasta los que estamos en esto esperábamos que esto que se está dando ahora se diera dentro de 10 años, pero se ha dado ahora, digamos. Sí, sí, sí, sí. sí. Qué increíble. Bueno, estuvimos diciendo que ha impactado, ha atravesado... Todas las actividades personales y sociales del mundo entero. Vamos a focalizarnos, si querés, en el ámbito educativo en esta entrevista de hoy y en otra oportunidad, si querés, ampliamos información. Sí, como no. En el ámbito educativo es tal vez donde está impactando un poco tarde, por lo menos en la Argentina, eh, nos ha sorprendido y, y tal vez digamos es donde más impacto va a tener es una de los de, de las áreas donde más impacto va a tener pero todavía no nos damos cuenta todavía no lo advertimos todavía no, lo, no, lo, no nos ha llegado esto recién empieza y creo que en los próximos dos o tres años vamos a vivir una gran revolución que si no nos adaptamos puede darnos un golpe muy duro claro, claro y Eduardo Cataño les comentamos entonces estamos dialogando con el profesor licenciado en educación, Eduardo Cataño, respecto de las implicancias que la inteligencia artificial ha traído, está trayendo y traerá sobre la educación de nuestras generaciones. Ventajas, desventajas, Eduardo, a ver, te escuchamos. Las ventajas son muchas. Eh, lo que sucede es que... Eh, las desventajas, nos, ¿qué pasó? Las ventajas las tenemos que aprender a aprovechar y las desventajas nos llevan por delante, entonces eh, puede ser un problema. ¿Por qué nos llevan por delante? Porque enseguida en en la primera reacción fue prohibir, por ejemplo en universidades en Nueva York en Italia, en Italia que están ahora gestionando para volver a autorizar pero prohibieron en Italia completamente esta inteligencia artificial muy particular que es la que tal vez la que más impacta en educación que es la educación de la, la inteligencia artificial de generación de texto que es la conocida como ChatGPT o ChatGPT esa es, es tal vez la que más impacta, ¿por qué? porque de golpe descubrimos que nuestros alumnos podían hacer los trabajos, por más que requirieran inferior. Inferencias. por más que nosotros no les diéramos simplemente todo un trabajo de copiar y pegar como hacían antes con Wikipedia o con Rincón del Vago, eh, ahora se pueden, pueden hacer trampas sin eh, necesidad de que esto se note, porque lo que se produce, lo que produce la inteligencia artificial es un trabajo completamente original, adaptado a, normalmente a lo que le piden los, eh, los docentes, y bueno, esto es lo que nos sorprendió, no, no, no veníamos preparados para esto. Y esta quizás es una primera gran desventaja que requiere que nosotros nos adaptemos. Ese es el tema. O sea, ya no podemos seguir enseñando como enseñábamos el año pasado nada más, o hace dos o tres años. Este, ya no podemos seguir de la misma manera. ¿Por qué? Porque la eh, inteligencia artificial irrumpió en el ámbito educativo y bueno, Ahora tenemos que adaptarnos y tenemos que tratar de ver que, lo, que los alumnos aprovechen esto. No, no funciona prohibir, no va a funcionar prohibir, es como pretender prohibir la ley de la gravedad. Eh, eh, eh, podemos ponernos de acuerdo si esto es bueno o es malo, pero no va a funcionar el simplemente prohibir, porque está Está ahí, es como prohibirles el celular. Uno se los puede prohibir durante el tiempo que estamos en el aula, no lo use ahora, úselo en algún otro momento, pero el celular está, y va a estar en los recreos, y va a estar en la casa, y el Internet está. Y bueno, la inteligencia artificial está. Entonces, eh, ahora lo que hay que aprender es a darle eh, uso educativo a esa inteligencia artificial. Y Eduardo... ¿Qué le decimos al padre de familia, a la madre, que en este momento quiere saber de qué se trata esto, esta revolución potencial en la forma de enseñar y aprender? ¿Qué le podemos decir? Sí, eh, en primer lugar, claro, nos afecta a todos, o sea, a todos los que eh, estamos en educación y pensemos que los padres de familia son los principales los, y también... a Ahí, eh, nosotros vemos el, eh, el el tema en eh, propiamente la escuela, pero también esto eh, impacta en la relación familiar. ¿Por qué? Porque es lo eh, la tecnología viene irrumpiendo desde hace mucho en la relación familiar. Eh, Viene irrumpiendo, de, de, o sea, todos es, somos un poco víctimas de este tema cuando estamos sentados a la mesa y, y los celulares están presentes, por ejemplo. Eh, incluso los que hemos logrado erradicar la televisión de la, del momento de, eh, del compartir los alimentos, de las comidas, eh, este, hemos logrado erradicar la televisión, por ahí el, el, el celular se nos mete por la ventana. Y bueno, eh, obviamente todo este camino... ...toda esta eh, cuestión, pensemos que hoy la inteligencia artificial... Está, ...nosotros estamos pensando nada más en, eh, en en esta última que explotó... ...que es ChatGPT, pero ustedes miren, eh, este este fondo que está aquí atrás mío... ...no sé si, lo, bueno, no lo están viendo ahora, pero el fondo que está atrás mío... ...que se ve en la biblioteca, es real, ah, hay una pantalla verde ahí atrás... <ríe> ...ahí atrás hay una pantalla verde, y eso está quitado por la inteligencia artificial... Eh, eh, los sonidos de mi micrófono están filtrados por inteligencia artificial. Si por, por ejemplo, si yo ahora me pongo a aplaudir, como hiciste vos, para darme la bienvenida, mis aplausos no se van a escuchar porque está filtrado para que solo se escuche la voz. La inteligencia artificial está presente desde hace mucho tiempo. Y uno de, eh, de los grandes temores que, que tenemos es el tema de la falsificación, de la utilización de las imágenes, de los deepfakes, del, del eh, por ejemplo, que, que las imágenes de nuestros hijos, o nuestras propias imágenes con respecto a nuestros hijos, pudieran ser utilizadas o mal utilizadas. Por ejemplo, hoy perfectamente posible engañar a una persona, podrían engañar a uno de nuestros hijos con un mensaje de video, con un mensaje de voz, con nuestra propia voz, eh, para que, pidiéndole algo a uno de, de nuestros hijos, por ejemplo, que abro una puerta, o, o sea, estamos pensando en temas de seguridad, pero mucho peor, pe pe podrían pedirle una contraseña con una voz que es exactamente la nuestra, nuestro que le llegue este, por, por WhatsApp, por ejemplo, mandado desde otro teléfono, no hace falta que sea desde nuestro teléfono, te pueden enviar desde otro teléfono un mensaje que, que suena igual a la voz de uno de tus hijos, por ejemplo, y simular un secuestro, bueno, se o sea esto, como vemos, impacta. Los, los delincuentes eh, van a empezar a usar la, la inteligencia artificial, así como los chicos van a empezar a utilizar para copiar, eh, los docentes tenemos que empezar a utilizar para dar clase, porque eh, claramente, si no lo, no lo utilizamos, ya la escuela hoy atrasa 20 años. No me quiero imaginar si no nos adaptamos a la inteligencia artificial. Puede llegar a terminar con la escuela esto. Claro, claro. Y algún código ético se está creando... De modo, seguramente, por supuesto, pero ¿tenés alguna información al respecto? Porque sí o sí va a haber que aplicar. Sí, eh, el tema de, de los códigos éticos es que funciona... Eh, para quienes quieren aceptarlo, claramente. El problema es que eh, siempre está dispuesto a saltarse, hay siempre hay gente dispuesta a saltarse el código ético. Ah, in, eh, pensemos, por ejemplo, en el tema de la clonación o el tema de las tecnologías CRISPR, que son las te tecnologías que, que se utilizan para la edición genética, para, eh, nuestra genética. Esto está eh, prohibido, sin embargo, eh, sabemos que en China ya hay un par de gemelas que han sido por un científico este, y eso ya está, ah, ya fue y bueno, el científico pasó un par de años preso, pasó no sé cuánto tiempo preso por, cuando se descubrió esto pero bueno, lo mismo se lo saltean los códigos de ética o sea, eh, claramente debemos pensar en un código de ética eh, y, y eso es un poco lo que está lo, lo que se ha querido, recién eh, pusieron a Elon Musk eh, en eh, un traje. Elon Musk junto con otros tantos firmó una carta eh, pidiendo detener el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que eh, sepamos cómo manejarnos con esto. Y bueno, yo no sé, no, no, no estoy completamente de acuerdo con eso, porque eh, primero no se puede, eh, no se puede detener. Eh, es así de simple, no lo pueden detener las universidades, no lo pueden detener los gobiernos, no lo pueden detener. Simplemente, eh, y, y, y lo, que, lo que estamos logrando con esto de... de infundir cierto temor, es que la gente eh, decente no la quiere utilizar. Y, y, y mientras que los delincuentes no tienen reparos éticos. Los delincuentes los, la, o la gente que quiere utilizarla para cosas, eh, para engaños, para o para lo que fuera. Sí, ellos no tienen reparos éticos. Entonces la, eh, hay que tener cuidado de que un código ético no nos esté frenando a los decentes, digamos, nada más. Y puede ser una, una cuestión que opere en contra, digamos. Claro, claro. La verdad que el panorama se ve un tanto gris según lo que nos estás explicando. ¿Qué resguardos entonces deberían tener no solamente los profesionales, sino la persona civil? Creo que los primer, el primer resguardo que tenemos que tener es aprender a utilizarlos, eh, porque aprendiendo a utilizarlos, aprendiendo las posibilidades, como defendernos de esto también. Si nosotros le tememos, no lo utilizamos, eh, es, vamos a tener desventajas. Eh, tenemos que aprender a utilizarlos. Y, y eso claramente requiere un nivel de adaptación porque hay que tener ciertas capacidades para utilizarlo, por lo menos por ahora, porque lo que, lo que explotó esto de ChatGPT, que es lo que explotó, es porque eh, quedó abierto como para cualquiera, pero este tipo de, de herramientas venían desde hace ya un, bastante tiempo y, y, y lo que había... Ella estaba limitada a una cierta cantidad de personas o a una cantidad de personas que tuvieran las habilidades técnicas para, para utilizarlos, porque había que eh, saber cómo introducir los datos. Que, eh, hay un, una introducción de datos, una solicitud que uno le hace a la inteligencia artificial que se llama, llama PROMPT, eh, eh, que ahora está muy eh, requerido el tema de la ingeniería de PROMPT. Eh, pero, ¿qué es la ingeniería de PROMPT? Eh, son personas especializadas en generar estas solicitudes a la inteligencia artificial para hacer que sea más eficiente. Lo que sucedió de golpe es que esto quedó en manos de cualquiera. Con simplemente poner palabras en lenguaje natural, le podía generar un efecto determinado. Es lo que... el, el, el gran problema, digamos. Por eso hay que tener cuidado de que... Eh, a ver, que, que el temor, que se también se está difundiendo demasiado, no nos afecte negativamente, porque el temor nos va a afectar a las personas que podemos darle una buena utilización, eh, y, y nosotros finalmente vamos, como nos ha pasado con la educación, donde nosotros por temor no incorporamos determinadas herramientas, y después esas herramientas se transformaron en elementos de hasta de no eh, pensemos todos los contenidos perversos que hay en internet, eh, ¿por qué? Porque las personas que tal vez mm, teníamos eh, una idea diferente, no nos vinculamos, no nos metimos en, en el del, del internet y de producir contenidos bueno, hoy tenemos que meternos en el uso de la inteligencia artificial, tenemos que saber sus posibilidades, tenemos que conocer, porque si no, es como negarnos a conocer un mundo que, eh, que, que nos va a afectar, sí o sí. O sea, si yo desconozco, lo único que voy a obtener son desventajas. Claro, claro. ¿Y dónde accedemos a ese tipo de capacitación o formación, profesor Eduardo? Hay cursos eh, organizados eh, para todo esto, pero de todos modos yo sugiero aprender a buscar, que también forma muy parte de un aprendizaje. Nosotros tenemos una gran plataforma que es YouTube. Bueno, de paso, eh, canal de YouTube, el profe Eduardo, lo buscan ahí, tienen varios, eh, varios videos sobre cómo utilizar, por ejemplo, el chat GPT o cómo otras herramientas de Inteligencia Artificial, además de algunos videos sobre reflexión, sobre esto que estamos haciendo nosotros acá. Eh, y, y bueno, eh, también en YouTube hay cantidad, bueno ahí están poniendo eh, este, eh, un, una de las miniaturas de mi canal de, de YouTube. Eh, bien, entonces les decía, eh, en, en YouTube hay in, pero una cantidad de información gratuita para, eh, para poder aprender para poder vender. Y esto eh, creo que la ignorancia eh, en estos temas puede llegar a ser una... In, por más que sea inocente, en cierta medida puede llegar a ser culpable. Estamos, sobre todo los profesionales, obligados a formarnos en esto, porque eh, después no podemos alegar ignorancia cuando caigamos en las trampas de esto o cuando los... Eh, otros, los eh, pongámoslo así, divide, si es que se puede dividir el mundo en los buenos y los malos, cuando los malos ganen este, eh, este camino eh, no, no vamos a, a poder quejarnos porque nosotros decidimos que esa era una herramienta eh, que demonizamos y que dijimos que no, no la teníamos que utilizar. Eh, pensemos que hoy eh, en estas inteligencias como ChatGPT la, lo que se estima es que de cada siete personas seis no saben cómo utilizarla, aunque hayan escuchado la hayan escuchado nombrar, no tienen idea cómo no, no la han utilizado nunca, digamos. Claro, claro. Bueno, sabemos que hay intereses económicos que no se pueden medir detrás de este avance y de esta gran revolución que está ocasionando la inteligencia artificial en la vida de las personas de la sociedad, pero también sabemos que podemos procurar mejorar la vida de las personas y también ayudar a, des a los desafíos, a los retos globales como el cambio climático. ¿Qué opinas vos al respecto? ¿Cuál es tu mensaje? Perdón, al respecto de qué, del cambio climático no, o de los no, no, desafíos? No. No, no, justamente, respecto de los aportes que puede hacer la inteligencia artificial a la vida de las personas. Ah. Bien, eh, se pueden hacer aportes eh, muy importantes. De hecho, yo a mí, a mí me cambió completamente, desde, desde noviembre del año pasado hasta ahora, mi modo de trabajar. Eh, por ejemplo, ayer terminé de subir un video a mi canal de YouTube, donde... El título lo puso una inteligencia artificial. La descripción del video, las palabras clave de búsqueda, todo lo puso una inteligencia artificial. Yo no los escribí. Eh, yo pedí la sugerencia de la inteligencia artificial, me hizo esa sugerencia. O sea, nos, nos va a cambiar. La productividad va a aumentar, pero de una manera muy importante. Va a haber muchas... Eh, personas que ahora en lo inmediato estamos hablando de lo inmediato dos o tres años, seguramente va a haber muchas personas que queden sin trabajo o que se vean disminuidas sus posibilidades de trabajo pero yo creo que cuando pase chubasco cuando pase toda esta cuestión que nos ha sorprendido eh, todo esto va a traer beneficios eh, digamos la tecnología si bien no es eh, neutra la tecnología eh, eh, tiene aquello de, eh, eh, ¿se acuerdan de Marshall McLuhan, aquel intelectual de los medios de comunicación de principios del siglo XX que decía el medio es el mensaje? Bueno, claramente eh, la tecnología, la inteligencia artificial en este caso, no es neutra, eh, pone su aporte, modifica la, el mensaje, modifica la realidad. Eh, y el mismo medio cambia la manera en que pensamos y que perseguimos las cosas. Eso es innegable. Ahora nosotros tenemos que poner lo nuestro y hacer que el mensaje al menos sea bueno. El mensaje está siempre recortado porque eh, nosotros con la información hacemos lo que se llama framing, un recorte, digamos, hacemos un recorte de la realidad. Lo que está viendo la gente acá cuando nos está viendo no es la realidad, es lo que nosotros queremos mostrar. Yo quiero, eh, me pongo estos auriculares porque además quiero, de, de escuchar, quiero que eh, la gente vea eso y, y, y pongo ese fondo que está atrás porque quiero que la gente vea eso. Y, y tomo este matecito rico que está acá porque también quiero que la gente vea eso. Pero hay otra cosa que oculto, que es todo el desorden que tengo arriba de mi mesa. Eh, eh, es, esas cosas, nosotros cuando transmitimos un mensaje no transmitimos un mensaje completo. Eh, no es como la persona que ve la realidad completa. Eh, cuando lo ves a través de un medio, mensaje que quieren eh, que la gente quiere mostrar. Yo en, el, en mi último video digo, por ejemplo, eh, no sé si se pueden mencionar otros medios de comunicación acá, pero un diario muy conocido a nivel nacional, el día 3 de mayo, eh, dice cuáles son los principales eventos de la Feria del Libro Internacional y nombra todos los principales eventos. Me llamó la atención que no nombró uno que yo esperaba, que era el evento eh, de presentación del libro Generación Idiota de Agustín Laje. Eh, me llamó la atención de que, que no lo mencionara porque era, yo pensaba, el evento principal, por qué y venir de otra feria del libro, en Perú tuvo una asistencia de 1.500 personas, 7 horas firmando libros, en, en Bogotá tuvo eh, eh, la, el, 3.000 personas que lo fueron a ver, bueno, dije acá va a ser algo similar, bueno, no salió en el diario ese. Al otro día, en otro diario, sale, Agustín Laje llenó el auditorio principal de la Feria del Libro. ¿sí? Eh, sin embargo, en el diario, en el mismo diario anterior ya, esto no se mencionó. Es que hacemos un recorte. Claro. Esto es lo que hacen los medios. Y es lo que hace la tecnología, y es lo que hace la inteligencia artificial también. Nosotros tenemos que. No, no podemos creer que la inteligencia artificial nos va a dar toda la información que necesitamos. No está todo ahí. Claro. O sea, está lo que los que diseñaron esa inteligencia artificial, quieren que me dé esa inteligencia artificial. Es una herramienta importante, pero yo no puedo quedarme solo en eso. No puedo quedarme solo en eso porque si no, estoy consumiendo lo que me quieren dar. Y hay todo un mundo además. Y además, eh, eh, cuando vos pusiste recién eh, el, el, lo que te decía Google, la inteligencia artificial, bien decía Google que era una invitación la inteligencia artificial no es inteligencia como tal, es una simple imitación de nuestra inteligencia una imitación que por más que nos sorprenda, sigue siendo muy mala, muy, muy barata, digamos comparada con nuestra inteligencia natural entonces eh, tenemos que no tenemos que encerrarnos en ese mundo y pretender que sea solo eso lo que tenemos que ver, porque eso es lo que quieren que veamos, eso es parte del medio que recorta el mensaje, tenemos que eh, tener la capacidad de ver, incluso desde la filosofía antigua desde, eh, de, desde esas eh, concepciones de la verdad que nos transmitieron Aristóteles Platón, Sócrates ellos, desde, desde ahí eh, también tenemos que empezar a ver la realidad porque hoy parece ser que es la tecnología, los medios lo único que nos dan esa, eh, esa pauta de verdad y no es así Qué hermosa entrevista profesor, licenciado Eduardo Catanio. La verdad que nos hemos quedado muy atentos a todo lo que estás planteando. Son nuestros minutitos finales y nos gustaría, si quieres, aprovecharlos, para difundir eh, tus redes sociales, algún otro tipo de actividad, que quieras invitar a alguna capacitación, si en este momento la estás ofreciendo, y escuchar tu mensaje final también. Sí. Mis redes sociales, yo ahí, eh, yo pasé de ser un gran usuario de redes sociales a ser un usuario bastante limitado al respecto y tengo eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como el profe Eduardo. Búsquenme allí. Yo lo único que les pido es, eh, sobre todo en el canal de YouTube, que es lo que más me interesa desarrollar, eh, donde, donde más eh, difusión tiene es en TikTok. Pero realmente TikTok es una plataforma que no me gusta. El eh, eh, canal de YouTube me permite expresarme de, de, de otra manera, de, de, con otras posibilidades, con mayor detalle, es más educativo, hay de todo en YouTube, pero bueno, es lo que eh, eh, a mí me gusta hacer. Eh, en cualquier red social de las hegemónicas, por decirlo así, me van a encontrar con el profe Eduardo, pero me gustaría sobre todo... Eh, que me encuentren ahí en el canal de YouTube, que es donde, donde más hago y donde creo que aporto lo, lo, lo más valioso que puedo aportar yo. Así que eh, sí, eh, y ahí van a ver que en mi canal está dividido en secciones. Eh, la última que estamos desarrollando, que ya estábamos por eh, hoy, publicamos el video número 55, eh, es la de, que se llama Tecnología y Sociedad. Que hacemos reflexiones, este tipo de reflexiones que estamos haciendo aquí con vos las hacemos también a través del canal de YouTube. Así que los invito a vincularse, no solo a verlo, porque eh, mucha, mucha gente, la mayor parte de la gente que ve mis videos, eh, no se suscribe. Y es interesante que se suscriban para que el canal crezca también. Así que bueno, eh, por ese lado. Además, hay, miren, les voy a dar para reflexión sobre estos temas. Hay un canal mmm, de Miklos Lukács. Es un ese nombre es rarísimo, es un peruano con nombre húngaro, este, eh, que, que realmente hace canales, hace, hace videos de reflexión sobre tecnología muy interesantes y hace eh, reflexión sobre el impacto de la tecnología. Yo, yo los invito a que, a que lo vean porque realmente es muy interesante. Y hay, hay un montón de... de, de, de contenido en YouTube. Yo quiero que vean el mío, pero además hay otros muchos más y, y mucho más ricos además. Licenciado Eduardo Cataño, querido profesor, realmente estamos muy agradecidos por estar con nosotros en esta mañana de Meta Sábado. Será hasta el próximo encuentro y mensajito final, por favor. Nada, mirá, muchas gracias, te agradezco enormemente que me des la posibilidad de difundir esto que hacemos, te agradezco enormemente que me hayas, que, que te hayas fijado en mi humilde contenido, y nada, nada un, un agradecimiento enorme a vos, a, al canal, a, a las personas que nos han estado viendo y escuchando, porque entiendo que estamos saliendo de más radio, eh, yo tengo un programa de radio también los días miércoles, así que este, estoy también en ese ambiente. Si alguien... Eh, Radio Murialdo Mendoza los miércoles a las 18 horas de Argentina en eh, cualquier, buscan en, en Google Radio Murialdo Mendoza y hay varias eh, plataformas que hacen el steam de audio. Abrazo grande querido Eduardo Cataño el hermoso fin de semana para vos muchas Hasta gracias. Hasta pronto cariños a todo Mendoza. Felicidades. chao chao chau gracias, gracias, gracias, gracias. gracias. Chau, chau. Bueno, exactamente 10 y 21 de la mañana ¿Qué tal si nos preparamos algo calentito? Continúa la garúa y la lluviecita. Así que gracias por estar con nosotros. Enseguida volvemos y vamos a disfrutar también de unos lindos temas musicales. ¿eh? Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado tú.